Dime. Oh, Diego, yo tengo una pregunta Sí. Eh, digamos que con esta patología que hablaban un poco en la lectura sobre el impedimento gramatical eh, no sé si más adelante de pronto vayamos a ver ejemplos sobre cómo se presentaría esto pues digamos en español porque pues digamos que ahí lo explican en inglés y pues más o menos uno logra entender pues cómo se presenta pero, pues, si sí, no sabría entonces, por ejemplo, cómo se afectaría la sintaxis. Ahora eh, que hablamos de, de alteraciones, hablamos de pronto de algunas alteraciones del desarrollo. Bueno, ah, es, perfecto. <coughs> Bien. Entonces, sobre los modelos del lenguaje, tenemos. Vamos a hablar de tres tipos de modelos básicos. Primero, en orden histórico, ¿sí? Eh, unos modelos, eh, los primeros modelos los vamos a llamar modelos localizacionistas. Son, son, son, fueron modelos clínicos basados en pacientes únicos, basados donde surgieron como estos grandes eh, síndromes neuro, ne, neuropsicológicos o neurológicos. Sí. Eh, y ya los vamos a, a describir. Luego tendremos los que esto es prácticamente el siglo XVIII y XIX ya con la primera mitad del siglo XX, bueno, comienza a haber una transición, y ya sobre la segunda mitad, sobre la década de los 50, 60, y va teniendo su mayor auge entre los 70 y 80, eh, tenemos los modelos computacionales. ¿sí? Bueno, incluso todavía se usan bastante esos modelos computacionales, los cuales se basan un poco en todo este paradigma informático, en esta tendencia a describir lo mental como diagramas de flujo como cajas y flechas, como mapas de procesamiento, ¿sí? eh, basados en como esos conceptos de representación mental, cosas por el y módulos de procesamiento, etc. ¿sí? Luego vamos a tener los modelos basados en neurociencia cognitiva. Entonces aquí entre de los modelos basados en neurociencia cognitiva, pues ya sobre la década de 1990, la última década del siglo XX, pero se van a afianzar sobre el siglo XXI. ¿Sí? Y son modelos que eh, más basados en estudios con neuroimágenes, donde tratan de hacer estudios traslacionales que, que, que incluyan modelos animales con modelos no animales, que acuden a la genética, ¿sí? eh, que acuden a los análisis eh, antropológicos, al, de, al desarrollo, al neurodesarrollo a teorías de, de sistemas, de sistemas dinámicos, y, y básicamente son como ya eh, metateorías críticas que, que básicamente pues, divergen de las posturas anteriores, ¿no? donde tanto se critica el localizacionismo de los modelos del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y se critica los modelos computacionales de, de finales del siglo XX, XX también, ¿sí?, bueno, vamos a ver rápidamente algunos de estos. Eh, dentro de los modelos más clásicos, pues tenemos el, el modelo de, de Wernicke-Geswitz, que va a surgir en el siglo, eh, a, com a comienzos del siglo XX. Y este modelo es basado sobre los trabajos de, eh, o, o los reportes de los famosos afasiólogos, como Paul Broca y, y Wernicke. ¿sí? Eh, y con base en esos trabajos, pues, se tratan de proponer este tipo de... se trató de organizar el procesamiento lingüístico como eh, eh, eh, en esto, ¿no? Entonces, teníamos un conjunto de, de, de pacientes que tenían... Le, que de acuerdo, por ejemplo, a los, al paciente Tan de Broca, ¿sí? él escribió que pacientes con daños anteriores en esta región solían presentar problemas en la producción del lenguaje, ¿Sí? Problemas motores del lenguaje, pero no como una parálisis, sino como una dificultad en la expresión lingüística a través de cualquier vía, oral, escrita, etc. ¿Sí? Eh, y entonces, de acuerdo a este modelo, entonces, debía haber el área, se le llamó área de broca, ¿sí? entonces estos componentes neurales, eh, llamado área de broca serían los componentes eh, de salida, motores de organización de, la, de los componentes motores del lenguaje. ¿sí? Tendríamos otro, otro, otros elementos como pacientes que, que no podían eh, producir esto, comprender muy bien lo que se les decía. Y pues, los pacientes de, de Wernicke, el paciente de Wernicke, con lesiones en el óvulo temporal, en el giro temporal superior. En sí, la parte más posterior, que se decía: miren, si esto es un componente relacionado con la expresión del lenguaje, este es el componente, su contraparte, pero para la, para la comprensión, ¿no? Este para la producción y este para la eh, comprensión, ¿sí? Entonces tenemos dos vías: una vía o un conjunto o un módulo eh, comprensivo y uno expresivo y tienen que estar conectados a través de algo y pues a través de, con, con el trabajo neuroanatomista se, se dijo pues el fascículo arqueado que sería como el conjunto, el cableado que conectaría estas dos áreas, entonces tendríamos este, este puentecito entre Broca y gobierno ¿sí? Adicionalmente tienen que haber otros componentes entonces, eh, componentes sensoriales, entonces, por ejemplo la corteza auditiva primaria y secundaria, que, ser, que sería muy importante para la percepción para la, para la entrada, ¿sí? Donde si llegan a haber lesiones, pues no, lo, no tendríamos una fascia, sino teníamos una agnosia para sonidos del lenguaje, que le hemos ya, la, ya, ya le hemos descrito, ¿no? Y unos componentes de comprensión, donde si llegan a haber daños, tendríamos una falla de comprensión del lenguaje o afasia fascia eh, sensorial de Wernicke, ¿sí? Unos componentes de integración sensorial, y de conversión entre lo visual y lo fonológico, lo fonoarticulatorio, que sería el giro angular, una entrada visual, sería la corteza visual, entonces si se ve en palabras, por ejemplo, a través de la entrada visual se convierten en sonidos a través del giro angular, se accede a la rep, al, al, al, al, al conocimiento semántico, eh, léxico auditivo a través del área de Bernique. Luego, hacia la producción para poder leer, por ejemplo, en voz alta, ¿sí? Y por último, o sea, acá se organizan los movimientos y aquí se haría la salida, la ejecución del acto motor del habla, ¿sí? La, ya la, eje, la ejecución ya sea si es escrita, a través de las manos, si es verbal, oral, a través de eh, la boca, o si es, por ejemplo, en lengua de señas, a través de las manos también, ¿sí? Entonces, este, este fue el circuito que se describió durante la primera parte del siglo XX, ya hace 100 años, a partir de pacientes. Si se dan cuenta, era un circuito bastante localizacionista, universalista. Decían que esto funcionaba así para todos los seres humanos. Entonces, todos tenían, todos tenían área de broca, todos tenían área de vernique, todos tenían esos componentes, ¿sí? Eh, y, pues, simplemente cuando, cuando usamos el lenguaje, usaríamos de diferente forma esos componentes. Así, y, y, y entonces se creó este modelito, que es como se le llama, como el modelo de la casa, o sea, donde tenemos la entrada, ¿sí? la, la, la salida y unos componentes de, de, de, de comprensión conceptual, semánticos, o sea, que serían un poco más eso lo a suelo ventral y dependiendo el daño que haya en cada eh, accediendo o en cada uno de los componentes pues tendrían diferentes tipos de pacientes o diferentes tipos de afasias afasia significa alteración en el lenguaje por un daño cerebral sí entonces listo esto lo vamos a más adelante vemos los tipos de afasias entonces este fue el modelo de eh, de, de Wernicke, Listen y, y, y Guess Week. Por ejemplo, acá, si, lo que les decía, ¿no? si tú es, lees una palabra, accedes a la forma de la palabra a través de las cortezas visuales, conviertes la palabra en un sonido lingüístico a través del de, eh, giro angular, accedes al sonido lingüístico a través del área de Wernicke, Luego, si la quieres leer en voz alta, organizas los componentes motores a través del área de broca y ejecutas el movimiento, ya sea manual u oral, manual para copiar y oral para leer. ¿sí? Si escuchas la palabra, se activarían las células de... Eh, todo esto como asimétricamente hacia el hemisferio izquierdo, si se dan cuenta. Entonces, si escuchas una, un, un, que te están hablando, entonces, habría actividad de la corteza auditiva primaria y secundaria del lóbulo, occipi, del, lóbulo del giro temporal superior de la, del área primaria, de A1. Sí, si no lo pudieras activar, si estuviera dañado, tendrías eh, agnosia para palabras. Una vez esto te permite acceder al léxico, es decir, a la palabra, al sonido de la palabra como un todo, que sería en área Wernicke, Luego accederías a, la, a, a, a los movimientos motores de la palabra. Y por último, para repetir lo que te dijeron, para hablar o para eh, copiar. ¿sí? Para escribir, transcribir. Para este modelo, si se dan cuenta, es demasiado localizacionista. O sea, localiza cada función en un área del cerebro eh, particular. Asume que todos tenemos los mismos cerebros no tiene en cuenta las conexiones, o sea, solamente el fascículo arqueado, las demás conexiones se sí, prescinden de ellas, eh, y es un modelo bastante lineal, como que el procesamiento va llevando por estadios, sí, y de una forma muy lineal. Esto pues no sucede así en, en nosotros. Esto es una, una, una descripción bastante ya arcaica. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hablas, cuando... Eh, dices algo desde tu pensamiento o cuando eh, lees una palabra escrita. Entonces, todos estos componentes. Muy bien. Hasta ahí el modelo clásico del lenguaje, el, el de eh, lo por allá de la década del, de, de, del 20, 30 del siglo XX, del siglo ¿no? hasta los 50 esos modelos. Luego vienen con la revolución cognitiva, los modelos cognitivistas, representacionales, computacionales. Recuerden que estos modelos tienen algunas características. Primero, siguen siendo modelos universales, es decir, que proponen eh, un sistema universal para todos los seres humanos, independiente de su cultura, su edad, etcétera. No tienen en cuenta el desarrollo. esos modelos cognitivos... Eh, se basan en el concepto de representación y, y modularidad de la mente. Entonces, proponen que a, existen como módulos de procesamiento de información en los cuales ese procesamiento es de tipo representacional, ¿sí? o sea, independiente del de, independiente de, de el, el sistema que, que, que lo ejecute. ¿no? Entonces, esto funciona así como tanto en un cerebro humano como en un computador. ¿Sí? o en tubos, al vacío, lo que sea. Es como la lógica de estos sistemas computacionales. Sí, por lo tanto, se hacen descripciones bastante abstractas, no cerebrales, se hacen descripciones eh, de procesamiento y transformación de la información. Entonces, de acuerdo a, este, a estos modelos, por ejemplo, eh, se hablaría de unos módulos, por ejemplo, para analizar eh, los sonidos del lenguaje que sería un análisis acústico bueno, los sonidos, antes que sea léxico antes que sea fonológico, listo todos sonidos se analizaría a partir de descomponer el sonido en sus componentes frecuenciales más básicos entonces a eso se le llama el análisis acústico si, no, si tú no puedes acceder a este análisis acústico lo que tendrías es sordera porque no accedes al sonido ¿sí? no, no puedes representarte el sonido Luego vendría una conversión del sonido al sonido lingüístico. O sea, el sonido del lenguaje tiene unos componentes particulares en términos de la frecuencia o sea, del sonido, la frecuencia acústica, la forma del sonido, el, el uso que se le ha dado, el conocimiento que se tiene de esto, la experiencia, entonces el aprendizaje, entonces vendría esta conversión acústico-fonológica. Entonces acá se accederían a los fonemas, del de, de lenguaje, ¿listo?, de tu lengua. Si llega a haber alguna alteración, o en la, o en el, o en la comunicación, o en el módulo de conversión acústico-fonológica, entonces tendremos sordera pura para palabras, agnosia verbal, no podríamos escuchar ningún tipo de sonido lingüístico, podríamos escuchar cualquier sonido del mundo menos los sonidos del lenguaje, que eso ya hemos hablado, ¿no? Y si vamos a hablar, entonces hablaríamos de un almacén de fonemas, que sería como un almacén eh, para la producción de los fonemas, pero motores, un almacén motor de los fonemas. ¿no? Entonces ahí vendría ya el habla. Podríamos decir que tendría que ver con esta parte expresiva anterior. ¿no? Es repetir como loritos una palabra hablada implicaría este procesamiento. Sí, por ejemplo, esto lo haríamos con, los sonidos, con las palabras que no son de nuestra lengua materna o las palabras que son desconocidas para nosotros. Si tú repites una palabra que no, con la cual no accedes a su significado y no la reconoces como una palabra, que simplemente la repites fonema por fonema. Y es una repetición lenta y sin comprensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Entonces, eso. Palabras en otro idioma. Llanela. ¿Sí? Entonces, cualquiera de ustedes, yo les digo, repita Llanela. Ustedes escuchan la palabra y con sus fonemas lo convierten en ya-ne-la. Y lo producen. Sería en este día. ¿Saben qué significa llanela? Eh, sí, sí, no. ¿Cómo? Ventana. ventana. Ventana. Muy bien. Fecha a Entonces, es cerrar la ventana. Entonces, cuando tú ya, cuando estamos ya en el nivel de, por ejemplo, si sabes portugués, algo, en el nivel de lo, o digo ventana, de, de las palabras que tú usas con frecuencia y que reconoces, como una forma, como una gestal, como una percepción, ¿sí? Nos vendríamos acá. Y convertiríamos el sonido ya no en fonemas, sino lo convertiríamos en eh, objetos, ¿sí? Auditivos. Y a esto le llamamos el léxico auditivo, una forma auditiva. Mamá, papá, ventana, casa, nuestro nombre, ¿sí? O sea, las palabras de alta frecuencia no las percibimos. Codificando las fonema por fonema, sino nos vamos hacia este componente, que se conoce como el léxico auditivo. ¿Listo? Si llegara a haber una alteración en este módulo, según este modelo, pues podríamos hablar como loritos, repitiendo, sí, pero no podríamos acceder a la semántica, al significado porque para acceder al significado tendríamos que pasar por el léxico. ¿sí? Entonces Sería una lectura, bueno, vamos desde la palabra escrita así, entonces sería básicamente un fundamento sin comprensión. ¿sí? Entonces esta es la importancia de la palabra oída o de la palabra vista. ¿sí? Entonces el léxico auditivo es la palabra oída. Poder reconocerla rápidamente y esto facilita la fluidez del lenguaje. Bien, cuando accedemos a la palabra oída o vista, ¿sí? Fácilmente podemos acceder a su significado. Ah, es una ventana, es un, ¿sí? Entonces, hay grandes, pequeñas, de cristal, de ta, ta, ta, ta, ¿sí? Entonces, yo he visto ventanas, ¿no? Una vez me pasó tal cosa con una ventana, bueno, lo que sea. Toda la semántica que, podamos, que pueda estar relacionada con. Eh, la palabra oída o vista entonces si estamos hablando entonces es, es, se codifica el sonido se accede a la palabra oída, a la forma de la palabra oída podemos acceder a la, al conocimiento semántico de la palabra oída luego podemos convertir la palabra oída y comprendida o sin comprenderla puede, porque puede haber procesamiento sin comprensión hacia un componente eh, de la forma como se produce la palabra, como se expresa, son los componentes ya motores, y por último la organizamos para poderla eh, repetir, hablar. ¿Sí? Entonces esto sería mantener una conversación en este procesamiento. Si hay alteraciones en estos componentes, pues... Tendríamos dificultades para... O sea, entenderíamos las palabras, pero para expresarlas tendríamos más complicaciones, como en las afasias expresivas. ¿sí? Bien. Vamos al otro lado. Después de la lectoescritura, esto, esto es la lectoescritura, con la lectoescritura, con el aprendizaje de la lectoescritura, lo que hacemos es desarrollar o adquirir módulos para... Uno, esto ya lo tenemos, análisis visual. ¿no? Entonces, tenemos una, un sistema gnóstico. Visual, o sea, para percibir formas visuales. Si se, si se acuerdan, cuando vimos nocias, vimos que habían unos sistemas especializados en la percepción de letras y palabras, que los llamábamos como el cajón de letras o el cajón de palabras ahí en el giro fusiforme más izquierdo. ¿sí? Entonces está. Entonces vendríamos por este lado. Si hay daños en el análisis visual, pues tenemos ceguera. Si hay daños en el léxico visual, lo que vamos a tener es. Depende. Si es del desarrollo una dislexia léxica. Si es de la... Si es eh, adquirido una alexia léxica. ¿Listo? Donde no vemos las palabras. Pero sí las podemos oír y no habría ninguna alteración por este lado. Luego... Eh, entonces, primero miremoslo sin que nos vayamos al léxico. Entonces, si tú ves una palabra, una palabra muy larga, ¿sí? tiene muchos fonemas, es una palabra que no, lo, que no es frecuente para ti, muy técnica o en otro idioma, entonces lo que tú haces es convertir cada grafema, es decir, cada letra o, si, o conjunto de letras con una sílaba, en un sonido. Es la conversión, grafema, fonema. ¿Sí? Si estamos copiando, pues bueno, entonces esto iría al almacén de fonemas, a la conversión fonema-grafema y al almacén de grafemas para escribirlo. ¿sí? Entonces, haríamos toda esta vuelta para copiar palabras que no manejamos, que no manipulamos. Esto sería una copia literal. ¿sí? Tratando de repetir fonema por fonema. Y lenta y sin comprensión, ¿no? En esta no habría comprensión. Entonces, es como le enseñaban viejamente inglés a algunas personas, otros idiomas, ¿no? Escriban y escriban y, pues, nunca entendían nada. Si se dan cuenta, aquí hay cambios de acuerdo al tipo de lengua. ¿Sí? Por ejemplo, en el español es muy transparente la conversión grafema-fonema. Para cada grafema hay un fonema... Claramente, o sea, es muy transparente la, la, la, la, eh, la asociación, el match entre fonema y grafema. ¿sí? Como que las los, los, los fonemas o las, o las sílabas mejor, no cambian su sonido dependiendo de quién las acompañe. Eso no sucede en inglés. En inglés una sílaba puede cambiar completamente si va acompañado por, un, por, por, por, por una consonante o por otra o dependiendo de la palabra. Entonces, la misma sílaba puede sonar muy diferente en, en, dentro de una palabra y no dentro de otra, ¿sí? Y la única forma de saber cómo suenan las sílabas, o sea, para hacer una correcta conversión grafema-fonema en inglés, por ejemplo, en esas lenguas anglosajonas, es a través de, de la experiencia, ¿sí? Por eso es que allá uno ve en esas series y películas gringas que le dan tanta importancia... A, esas, a esos campeonatos de, de letreo, para nosotros es la vaina más estúpida del mundo si, sí, pues, una palabra si uno ya sabe, pues ahí está viendo el sonido ¿no? no, porque es que ellos el sonido de cada letra no, son, no es como suena la letra o sea, sino reconocer la palabra y poder aprenderse el sonido individual de qué letra, de qué compone cada letra ¿no? eso no es tan fácil en inglés dime Gabriela eh, una pregunta. Es que cuando estabas hablando, digamos, de lo, lo hablado y lo escrito, me surgió una pregunta sobre las personas analfabetas. Entonces, digamos, ¿cómo una persona analfabeta puede acceder al significado de una palabra, pero no pueda distinguir las letras? O sea, ¿cómo aprende? Mm, no, pues estaría solamente en esta parte de la, de la imagen. O sea, solo aprende? por los sonidos, o sea de como comprensión auditiva. Sí, sí no, y, y bueno, igual yo no creo, yo creo que incluso las personas a, a, a, analfabetas tienen, son culturizadas. Entonces tienen cierto acceso léxico visual. Por ejemplo, a las a, o a las palabras como mamá o algo así las identifican, los números, los identifican porque manejan dinero. ¿Cierto? Sí. Eh, y también a, a, a las marcas, a las brands, sí, a las, las etiquetas. Sí, pues reconocen el letrero de Coca-Cola donde sea y saben que ahí dice Coca-Cola. Lo, no lo que no pueden hacer es la conversión a es decir, co cola ¿sí? sí. Entonces, es muy probable que las personas alfabetas tengan este procesamiento. Sí. Sí. Puedan hacer parte de este procesamiento hacia acá. Ok, y una. Palabras conocidas y de alta frecuencia, pero lo que no podrían hacer es de aquí para abajo. Esto okay. es lo que tienen que aprender a hacer. Y otra pregunta, digamos, ¿uno podría ser analf analfabeta en un idioma distinto al materno o no? Sí, claro. Sí. Claro, yo creo que la mayoría de los migrantes les pasa eso. Yo creo que, yo creo que el cerca del alrededor del 60%, no y sobre eso hay estudios. Por ejemplo, de los latinos en, en Estados Unidos, eh, son analfabetas funcionales. Sí, ellos pueden comunicarse, pueden hablar cómodamente con otras personas, incluso en un lenguaje muy fluido, pero no saben leer y escribir en inglés. Y peor porque es que y es la dificultad es mayor, ¿no? Porque tú tratas de, de usar los mismos recursos para leer y escribir en español y no sirven. Tú sabes que leer y escribir en inglés no es para nada ni gramatical, ni fonológicamente ni léxicamente parecido al español. Uh -huh. Sino porque no es una lengua latina. No, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Dale, gracias. Listo, Gabriela. Entonces, sobre esos temas son bien interesantes, ¿no? Igual acá ya no alcanzamos a hablar tanto de lectoescritura. Eh, hay, hay, yo incluso les quité la literatura sobre eso. Hay varios artículos de, de, de, de Jean de Hand, ¿no? que, que él ha estudiado bastante todo esto sobre los analfabetas, la, la diversidad de la lectoescritura a través de los de, de diferentes países, ¿sí? de las diferentes regiones. ¿vale? Bueno. Sí, yo les estaba acá para retomar, contando el modelo cognitivo, el modelo que se popularizó. Este modelo fue bastante importante para entender problemas de, de, de lingüísticos, por ejemplo. Esto fue muy, muy importante para los lingüistas, para los fonodiólogos y demás, y para los neuropsicólogos. Pero fue un modelo de los años 70, ¿sí? Estas son cosas que se propusieron hace 50 años más, que también, pues ya hay que replantearlas. Entonces, les estaba explicando cómo se entendía el lenguaje en ese momento, ¿no? Entonces, y lo último que me faltaba era acá en la, en la escritura. Entonces, eh, ya hicimos esta, ¿cierto?, de la, de la copia. Y era decir, entonces, el, anal el léxico visual es reconocer la forma de la palabra como un todo, como por ejemplo las palabras de alta frecuencia, mamá, papá, casa, etcétera, O las marcas. Sí, las brands, Listo. Eh, luego, pues acá teníamos unos sistemas hipotéticos como un léxico ortográfico, que serían las normas de escritura. ¿Sí? Y pues para esto sería y, y hacer esta vuelta por acá permitiría leer con comprensión y escribir comprendiendo, ¿no? Esto sería muchísimo más largo. Bien. Si tienes problemas fonológicos, por ejemplo, en el, en el procesamiento de los fonemas, pues vas a tener problemas para hacer, usar esta vía. Si tienes pr problemas para eh, perceptuales, visuales, por ejemplo, tendrás problemas para usar esta vía. Y ahí se vendrían pues todos los casos de dislexia, disgrafía, etcétera, trastornos del aprendizaje. Y es este modelo clásico, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, en la lectoescritura de tres vías, o dos vías importantes, la vía directa, que será la vía léxica, la vía indirecta, que será la fonológica y la vía léxico-semántica, que es una extensión de la directa, ¿sí? Entonces, si leemos palabras de alta frecuencia, por acá. Tres personas con dislexia auditiva o fonológica no lo, tienen muchos problemas para decir fonema por fonema. Entonces, eh, lo que harán es eh, transformar las palabras, ¿no? Entonces, que transforman, eh, por ejemplo, en, en lugar de leer en, leen ne, ¿sí? Le, lo cambian por él, son los que de los que están teniendo problemas acá, que no escuchan bien el sonido de las palabras. ¿Sí? Eh, palabras largas las deforman completamente porque no las logran leer fonema por fonema. No, tienen muchas dificultades para leer palabras de otros idiomas. En cambio, el que tenga problemas en la vía directa o vía léxica, pues lo que tendrá, eh, como no accede a la forma como palabra, entonces será una, una lectura sin comprensión, fonema por fonema, lenta, ¿sí? Hasta ahí entonces como la historia de, de los modelos clásicos.